¡Bienvenidos a otra edición más de Amigos y Parejas! ¡Hola! ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida como siempre, cada semana, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, no importa qué horas lo estés escuchando. Buenos días, buenas madrugadas. Buenas, buenas, buenas, ¿no? Buenas, buenas. <ríe> Pero bueno, como siempre es un placer estar contigo como cada ocho días, agradeciéndote la preferencia. Así es. Pidiéndote de favor que compartas, suscribas, comentes y te de suscribas. Like. Ajá. Y bueno, esta semana traemos un tema diferente, eh, más una imaginación, una reinvención si tú quieres, ¿no? Claro. Eh, Recuerdas que la semana pasada dijimos que íbamos a hablar sobre parejas, ¿no? Parejas de eh, ficción, ya sea... Películas, series, sí. novelas también, incluso. Que ahí la mayoría son muy tóxicos, pero bueno. Sí, de hecho, bastantes. Pero bueno, entonces al final vamos a ver qué pareja seríamos, qué pareja nos gustaría ser, ¿no? Sí, entonces, ¿empiezas tú, Cora, o empiezo yo? ¿Cómo ves? Ah, uh, empieza tú. Ok, empiezo yo con un clásico de los clásicos: eh, Rachel y Ross de Friends. Rachel y Ross de Friends, eh, bueno pues, ¿qué decir de ellos? Tienen esta clásica, eh, este modo de, de vivir, que se conocen, este... Y bueno, ya desde ahí, porque es una serie vieja, entonces como es una serie vieja, muchas veces pueden haber ciertos comportamientos que pues no son tan... Mm. Mm, pasables en esta época, ¿no? Sí, claro Uno de los más llamativos es el hecho en el final de Friends Spoiler, porque no creo que ya a estas alturas ¿Quién no ha visto Friends? Al final, eh, Ross no deja que Rachel se vaya a Francia uh -huh. Ya llegaste a esa parte, ¿no? No, creo que no <ríe> Bueno, al final Rachel no se, no se va a Francia porque por fin consigue un trabajo porque recordemos que ella era la más este la que menos futuro tenía entonces este pues al final no no se queda se queda sin trabajo no entonces tal vez ah, entre otras cosas no unos también Rachel tiene ciertos problemas recuerdas ese episodio en el que eh, su amigo Joy eh, tiene un anillo en la mano y no sé por qué, ella cree que le está pidiendo matrimonio y... Ella, y ah, sí, cuando que, tiene al bebé, ¿no? Ajá, que dices... Eh, <risa> Ay, perdón, cuando tiene al bebé. Ajá, que tiene al bebé y este, pues por algún motivo cree que le va a pedir matrimonio uno de sus mejores amigos y <risa> uno de los mejores amigos de su de su interés amoroso, porque creo que no son novios. No. Entonces definitivamente no seríamos Rachel y, no. y Ross ¿A quién propones tú? ¿A quién propongo yo? A Leonard y Penny Ok, ¿quiénes son Leonard y Penny? Para los que no lo uso Ah, hoy, De la teoría del Big Bang Ajá Es un científico y ella es una, este... ¿Cómo se llama? Uh, una rubia una, una rubia, este, mesera Una rubia mesera una rubia mexicana. Ok, ¿cómo evoluciona su relación? Pues, para empezar, ella tiene otro tipo de estándar de belleza, tal vez, otro tipo de ideología de cómo quiere una pareja. Para empezar, ella tiene cierto miedo al compromiso y el de estar mucho tiempo con una persona. Entonces, uh -huh. creo que en cierta forma eh, evoluciona padre. Porque al principio es algo que ella prácticamente no desea. Y Leonard pues desde que la ve, quiere toda una vida y un siglo con ella. Pero ahí te cuestionas el, muchas veces el amor, ¿no? Porque hay forzos. Es como te están enseñando que el amor no nace de. La noche a la mañana. De un flashazo. O sea, sí. como muchas series que te enseñan exacto. que justamente te enamoras así, o sea... Como el click. El click, exacto, el click, Ajá. que al final no es tan cierto, porque... Exacto, tienes que pasar baches, ¿no? Pero ahí también podríamos decir que incluso hasta se quedaron juntos por conveniencia de ella. Porque sí, él... Sí, no. Él se pudo haber quedado con otras mujeres, Sí, pero... Más bien no quería a nadie que no fuera ella, ¿no? <risa> pues creo que sí, hasta cierto punto. ¿Tú dirías que ellos terminarían casados? Bueno, ¿que duraría esa, esa relación? Pues... Es que él estaba muy... Muy enamorado. muy, Ajá, muy enamorado, pero aparte era el, el, el que dio todo de sí para que eso funcionara. Entonces, este, yo siento que lo que los hizo quedarse juntos al final fue que ella ya dejó como de darle valor a esa parte física y a ver lo que había en sí en Lennart. Pero tal vez... Porque... <risa> se cayó. No, no sé. Dios mío. Porque no sé si te acuerdas en la escena que le dice. Por tu culpa ya no puedo andar con tontos. ¿Perdón? Ah. <ríe> Porque entonces ella empieza a valorar lo que verdaderamente hay en Lennar, o sea... Pues sí, o sea, todo, por ejemplo, todo el conocimiento de Lennar y todo lo que tiene en cuanto a lo que sea por ella... Eh, ella aprendió los... <ríe> o eso, pues son ciertas cosas que no se van a ir. Ajá. Uh -huh. Vas a envejecer con ellas. Pues sí, probablemente sí vas a envejecer con con ese resentimiento, ¿no? También. Podría ser. Pero de ahí yo paso al siguiente, a la siguiente pareja, que es justamente de la teoría del Big Bang. ¡Ah, es, le, es... ¿Cómo se llama? Sheldon y Amy. Sheldon y Amy. De ellos... Lo interesante es ver cómo ha evolucionado su relación, porque la relación de ellos básicamente empezó siendo un contrato. O sea, ¿Sí? el personaje de, de Sheldon, como todos sabemos, es una persona con ciertos trastornos mentales. Entonces, estos trastornos eh, van desde claramente eh, no le gusta la, el contacto físico, que ese también es un problema... Porque a Amy te la presentan como alguien... Totalmente lo contrario. Total, exactamente, que si una cosa <risa> le gusta... Touch. Si una cosa le gusta es este... Pues hacer bebés, ¿no? Prácticamente. <risa> sí. Pero, pero... Y otra de las cuestiones es que también... Eh, ella empezó siendo muy fría, mucho muy fría de su personaje... Pero no es necesariamente tan fría como Sheldon. Porque Sheldon no es frío porque él quiera. Sino él porque tiene varios problemillas ahí. Que la serie pues ha sabido eh, separar muy bien. Sí. Entonces, ¿tú crees que ellos seguirían juntos? Yo creo que hasta cierto punto sí. Porque como tú lo dices él con sus trastornos y ella con sus miedos o también sus traumitas como que se complementaban y yo creo que también por eso les funcionó porque ella ella también trae sus cosas Ajá. y con Sheldon de cierta forma le funcionaba lo de y aplicaba la que todos los vatos aplican, ¿no? Porque hasta cierto punto le emociona el llevarlo de la mano a esas experiencias, ¿no? Sí, de hecho. Porque también. Uno, uno de los capítulos que hasta la fecha yo creo que vemos y nos emociona es cuando tiene su primera vez Sheldon, ¿no? O cuando él quiere que hagan ah, un bebé. Sí, sí, sí, también sí. Porque lo... hasta le baila flappy. <risa> Sí, también es una... O sea, eso también está interesante porque pues, o sea, él no, no lo quiere, pero por algún azar del destino de repente hace la luz. Pero es, es que tal vez, eh, por, yo me imagino, porque recuerdo que hubo un tiempo que la serie empezó a decaer mucho, que fue cuando empezaron a meter a, a Bernadette, a Amy, a la hermana de Rajesh. Que muchos decían que terminó siendo Friends. No, sí. Yo siento que en ciertas cosas sí y, y no. Porque supieron manejar muy bien el cómo eh, Sheldon, que hasta cierto punto es el protagonista, y Amy, que quitó a todos para ser la segunda protagonista, porque el ser la pareja, pues es el, la protagonista. Este. Uh -huh. Pues te llevan en una relación. En la que no es que él no quiera darlo. Es que está imposibilitado para darlo. Sin embargo, se esfuerza. Porque uh -huh. al final. Al final hace algo que no, nunca hubiera hecho. Que eso se llama desarrollo de personaje. Que al final no lo hubiera hecho en realidad. Porque se para y agradece a todos. Cuando uh -huh. la persona. Su primer versión del personaje nada más se hubiera agradecido a él mismo por ser por ser el, el más listo. Sí, de hecho. Vamos con otra pareja Silo. Sí, lo que otra pareja tienes en tu listado. Tengo a Jade y Beck. Uf. De Victorious. Que ellos fueron muy intensos. Sí. <risa> definitivamente. Muy loca. Definitivamente no seríamos eso. No. Pero son guapísimos <risa> Ah, sí, claro que sí, pero también <risa> Pero es muy superficial, si me preguntas Es muy superficial Porque eh... No tienen crecimiento Ajá, pero claramente Él es el que la pasa mal Sí El eh, Beck, ¿no? ¿Se llama? Sí no, no vi tanto de la serie Pero sí la conozco Sí te puedo decir cuál personaje es cada uno pero sí siento que ahí el que llevó las de perder fue, fue Beck. Porque ella traía unos este, unos traumas bien cañones con... Sobre todo... A ver, sácame de un error. Ajá. Ella, ella sentía que el personaje de Kat le podía bajar a Beck, ¿no? ¿O quién era ahí la que estaba no, como que compitiendo para quedarse con Beck? Era Tori. Fíjate que me gustaba más... Tori, Tori y Beck. Y Beck. Nah. A mí me gusta más y esa pareja. Nada. Para empezar, Tori le quería bajar el novio a todas. Se lo bajó a Kat. Bueno, pero acá todos le quitan todo y nadie se da cuenta. Esa vez se dio cuenta. Uh, ¿Y ¿se enojó? Le aventaron queso en el cabello. <risa> Típico de Nickelodeon. <risa> queso y patas. <risa> ah, pues sí, es que eran una pareja muy intensa. Y pues sí, ella traía unos traumas cañones. Más fijaciones bien fuertes... Sí, y aparte él era como... Siempre cedía... Es que ahí yo siento que es el clásico... No, no sé, ves que en algún momento nos reíamos mucho... De esta persona porque claramente aquí vemos que no solo es cosa de una mujer... Sino cosa de querer agarrar a alguien que eh, socialmente está mal... Y quieres, este, pues, ayudarlo, ¿no? O sea, mire, mi mano no se ve. Este, <risa> quieres ayudarlo y en búsqueda de ayudarlo, pues, te tragas todas sus groserías, que es el caso de Beck. Que por más que intenta, porque en toda la serie solo una vez se molestó y la cortó. Una vez, no en toda la serie. Que debieron de ser más ocasiones, en mi opinión, pero... Pues el señor tiene eh, baja autoestima, pero a su vez es. Eh, lo, lo cual era raro, porque ajá. a él le llovían. Mujeres, o sea, le llovían mujeres. Ese, es el hombre más guapo de sí. Hollywood Arts, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, en Hollywood sí, Arts no había hombre que fuera más guapo, ni los artistas invitados. <risa> <risa> o sea, era así como que, que invitaban al. ...a este al que hacía de de, de... ...de Spencer... ...así como que lo ves y... y ves al... Beck y pues ...lo que sea cada quien... Pues será, ...era muy muy guapo el chavo... Mucho. ...demasiado... ¿Verdad? ...en exceso... Sí. ...¿cuál es tu siguiente pareja? ...mi siguiente pareja... Mi siguiente pareja ...tal vez sería... Eh, ...sin meternos en broncas... ...de cómics y de historias y todo... Mi siguiente personaje sería el de eh, Spider-Man, la versión de Tobey Maguire Y Kirsten Dunst como Mary Jane Uy. <ríe> no es alguien que te caiga muy bien No Pero, bueno, recordemos Yo no quiero ser Mary Jane <ríe> Recordemos cómo empieza, ¿no? Peter Parker, bueno, Tobey Maguire está este, enamorado de su vecina la conoce desde que empezó a salirle bello en las axilas, desde, desde muy chiquitos, ¿no? Uh -huh. Entonces prácticamente él nunca ha, ha amado a otra mujer más que a él, a, a, a ella. A ella. Uh -huh. Entonces, cuando por fin tiene la oportunidad, ella, pues, nada que ver con la crianza de los tíos, ¿no? Porque los tíos, tuvo la suerte él de crecer con ellos. La familia de Mary Jane es muy problemática eh, Bastante Tienen muchas broncas Ella es de sabotearse a sí misma Porque cuando por fin tiene la oportunidad de Estar con Peter Peter eh, pues se queda con el mejor amigo Le da vajilla al, con... Sí, ese, ese Ese <risas> hombre eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se llama? <risas> este no ah, James Franco ese James Franco es un, este, es un, siempre le dan el personaje de infiel, porque será? ¿Por qué? ¿Por qué que nos conteste James Franco? <risa> el, sí, el problema con ellos es que eh, él tiene un, también, él tiene una autoestima mucho muy baja, eh, tal vez no es una autoestima baja, tal vez está complejado porque se puede pegar a las paredes, que si me preguntas <risa> yo no estaría complejado. Yo francamente no estaría complejado al contrario, estaría mucho muy feliz. Yo creo que sí, yo creo que muchos de aquí estaríamos muy felices. De poder pegarnos a las paredes. Sí, claro que sí. Aunque nos mataran a nuestros tíos. Bueno, esta parte no me encanta, <risa> pero este, híjole, es que los spider-man traen una... Es parte del camino del héroe. Traen una suerte que... No, no es suerte, te digo, se llama camino del héroe. Bueno, es que eso es lo que los humaniza. Ah, sí. Ok. Si no, quedan como un Superman, que es este... Perfecto. Ajá, o sea, prácticamente es, <risa> es perfecto, pero igual ahí lo que lo humaniza es... La, no, es la crianza que le dieron sus padres. Porque son... Bueno, es que ahí son ciertos intereses, ¿no? Es como que la crianza americana de aquellos años... Esa que criaba hombres buenos, entonces es como que el mensaje que quieren dar. Ok, entonces, eh, en el desarrollo de esa relación de Mary Jane y Peter Parker, lo único que vemos es que ella eh, tiene celos de que él despunta en Spider-Man 3, ¿te acuerdas? Que él está muy contento porque él es disfra un disfraz de Halloween y los niños lo, lo adoran. Este, pero a ella no tiene éxito en la actuación. Como que le engana la, la envidia del crecimiento, ¿no? Exacto, que digo, cosa que una pareja no tendría no, debería, que hacer, ¿no? Porque. Debería darte gusto Ajá. esa situación. Ahora, tal vez, eh, no sé, ¿tú, ¿tú qué piensas? Porque es claro que ahí uno de los dos no estaba hablando lo suficiente. ...o el otro no estaba escuchando... ...porque ella llegaba y... ...tal vez se callaba... ...ay, ¿cómo lo interpretarías tú? Es que la, la, la cosa... ...también ahí entre Mary Jane... ...y Peter Parker... ...es que... ...como los dos estaban como... ...hasta acá... ...y luego uno hizo esto... ...y luego la otra... ...y como que subía y bajaba... ...como que no tenían... ...el control... De sobrellevar su crecimiento, ambos. Uh -huh. Entonces, como que de repente Peter si era medio patancillo en el aspecto de ay no, yo esto, yo el otro, aquí Bueno, pero eso es cuando ya trae el simbiote. El traje negro, ¿no? Que ya se peina de lado y va ah. <risa> <risa> <risa> O sea que antes no. No, digamos que, de antes de que, del traje negro para acá. Ay, es sí, que por... yo no tengo revueltas. Bueno, digamos que eh, tal vez su único error fue presumir demasiado Ajá. Porque él desde pequeño pues siempre fue como que invisible, ¿no? Ajá. Esa es otra cuestión porque Mary Jane siempre fue la, la popular, siempre fue la chica bonita Fue el centro de atención, Ajá. quieras o no ¿De dónde? De la prepa De la prepa, o sea, en es la prepa no está mal, no era una gran cosa Pues no no, ya sabemos que... Pero será pues el crush de los morros que vimos Spider-Man en el 2000. Pero tampoco, o sea, ciertamente no era la gran cosa. Prosigan. Siguiente pareja, cielo. Siguiente pareja. La mía... Ay, Dios mío. ¿Puedo ver mi pronto? Bueno, la siguiente... Mi siguiente pareja es Maggie y Andrew. De la película La Propuesta. Ok, ah, la de eh, Ben Affleck y no, no es cierto Ahora tú De Sandra Bullock, Sandra Bullock y... y Ryan Reynolds Ok, háblanos un poquitito de la película, pero sí Ok, eh, él era su asistente, ella era su jefa y uh -huh. ella lo eh, usa hasta cierto punto este, para quedarse en Canadá. Su nacionalidad, ¿no? Para... No, en América. En América, perdón. Sí. Sorry, era al revés. Ella era canadiense y la iban a mandar a, can... a de regreso. Ajá. Su visa había expirado, pues. Exacto. Ok, ¿cómo vemos que esta relación se desarrolla? Pues lo que tiene esta relación es que eh, pues prácticamente primero es un, una completa farsa porque ellos ni siquiera se llevaban bien en uh -huh. el trabajo se llevan práctica. Bueno, no, o sea, había cierto cariño de eh, empleado. Sí. Ajá. Sí y no. Porque ella era de esas jefas que te exprimen. ¿Y qué jefa no es eso? <risa> <risa> bueno, el chiste es que ella, él se la lleva a conocer a su familia por eh, lo mismo de todo lo que están haciendo. Entonces, es. De, pues ella se va dando cuenta de que tiene ciertas virtudes, de que pues sí. Lo es empieza... rico. Sí, también. Sí, también. Pero lo empieza a conocer ya como persona fuera de trabajo y todo esto. Y entonces ella cae. Enamorada. Exacto. Ok. ¿Y esta, y de esta relación cómo la calificarías? Esta um, la calificaría con tal vez un 8. Porque, pues, primero lo está usando. Pero no es como que lo esté usando, porque ambos empezaron. Se usan mutuamente sí. porque él le dice que le dé un ascenso uh -huh. y que publicara uno de sus libros. Ahora, de todas, no sé, a ver si estás de acuerdo conmigo, de todas, creo que hasta el momento es la más sana. Sí. Porque eh, aquí no se, no es literal, es una película romántica, ¿no? Entonces, eh, el amor nace así, de, de la nada. Digo, después de que ambos también se vieron encuerados, ¿no? Sí. O sea. Y chocaron. Y chocaron. Entonces, <ríe> ya de por sí la idea es como que, uff. Uh, pero eh, se van conociendo O sea, ocurre sí. el... O sea, es que se supone Que pues su enamoramiento Hasta cierto punto es natural Porque ninguno de los dos Quiere conquistar al otro uh -huh. O sea, se enamoran Porque tal y cual Se conocen uh -huh. Pero no es como que yo te estaba conquistando Y tú me estabas conquistando Y luego sí surgió O si sí funcionó <risa> o no Sino que lo hicieron Natural, o sea, les sí, nació sí. el amor de conocerse ya como personas ambos. Tal vez mi única bronca que es con todas las series, Frames, Cómo Conocí a Tu Madre, este... Esa suena grosera. Es, no, es que el título en inglés es muy largo, es How I Met Your Mother, entonces, digamos, eh, Cómo Conocí a Tu Madre, ¿no? <risa> ok. Eh, es que son muy... Mucho, muy este ¿Cómo se dice? Muy dramáticos. O sea, son de que están aquí ahorita. O sea, típica escena en todas las películas que ocurre. Que tienen un flashazo, tengo que irme. Se paran y se van. Y así de wow, eso es dramático. Pudiste llamarla por teléfono. Pudiste mm. hacer cualquier cosa. No, te paras y te vas y te vas corriendo al amanecer. <risa> hey. Pero sí, creo que es la pareja que hasta el momento más, más sana ha sido porque ha habido un proceso de conocerse, tal vez el modo en el que se conocieron no es tan común, pero al final ambos se enamoran del más este honesto modo. Uh -huh. Que claro, ¿quién no se va a enamorar en un paisaje tan hermoso, un lugar en el que hace frío, y tú tienes verdad. que dormir abrazado? abrazado este, donde las águilas se llevan a los perritos pomerani <risa> Pobre perrito Es una constante Y eso, es, eso se ganan los pomerani Por ser unos desgraciados Oye, ¿qué te pasa? Bueno Son tiernos Son como pequeños, este Tiernos. Son pero... pequeños ebrios O sea, tú sabes, cuando estás ebrio Sientes que puedes ganar cualquier pelea ¿no? Entonces, los, pom los Pomeranians Son así yo, yo, yo voy a, ganar. Bueno, se a un, gran Ajá, un gigante, a un vato de dos metros Y tú con tu metro cincuenta Y el vato no, no, Si sí soy amigos <risa> Yo soy una pomerania Siguiente pareja Te toca. Me toca a mí este <risa> Bueno, tenía una Pero voy a esperar a que tú la digas Entonces voy a, a cambiar ¿A Cambio a mi pareja por eh, Orlando Bloom y Kaira Knightley como eh, este. ¿Cómo se llama este? Elizabeth Swan y. Ay, oh, se me olvidó su nombre del. Este chavo. ¿Cuál? Will Turner, de Piratas del Caribe. Ah, ya, ya sé quiénes son. Ok, típica relación. Tenemos a la bella y la bestia, ¿no? Elizabeth Swan. Eh. Perdóname. <risa> Elizabeth Swan es eh, de un linaje fresón, mientras eh, este Orlando Bloom, pues viene de Catepec, ¿no? Entonces. <risa> entonces, pues. Eh, Claramente, es un pirata. Desde ahí sabes que empieza mal, ¿no? Porque tal vez ella no está enamorada de él. Está enamorada de. de. un tipo de vida? Sí. Sí, ¿no? De las libertades que tenía este hombre. Ajá, pues es como. O sea, es la el, eh, Elizabeth Swann y Belinda son la misma cosa. <risa> Will Turner y este Christian Nodal también, o sea, es el es la chica que se juntaba con los vatos que se drogaban en la prepa. Eso sí, la chava super fresa, hija del director y se juntaba <risa> con, con los fre, con los este con los monosos porque pues le gusta vivir no, esa no. vida, ¿no? Entonces también su... Eh, Esta es la constante y se me hace tan extraño que alguien como Orlando Bloom tenga eh, esa inseguridad. También es, es Johnny Depp, ¿no? El que causa la inseguridad. Entonces... <risa> Pero al final eh, triunfa el amor en cierto modo pero lo que yo digo ella se calla todo o sea si le hubiera dicho a él sabes qué es que no hay un otro modo este me voy a aprovechar de Jack lo voy a dejar amarrado para que se lo coma el kraken y me voy contigo bendiga no que Perdón. este causan todo eso en vez de hablar porque si hubieran hablado tal vez hubiera salvado Jack que no importa porque al final regresó y como todo ajá recuperó el juicio gano el juicio también <risa> No, que es loco, ¿no? Esa pareja eh, al, al final ocurre Algo bien fuerte Porque se ven una, un día cada 10 años sí ¿Si sí, recuerdas el final de Piratas del Caribe? No, bueno, qué raro Al final de Piratas del Caribe Spoiler I otra vez <ríe> Al final de Piratas del Caribe él se queda con el holandés, El orlandés, ¿eh? El holandés volante. El barco. Sí. Que creo que eso es de Bob Esponja, el holandés volador. ¿no? Sí. ¿Cómo se llama el barco? Perla Negra. No, el otro, el que se hunde. El, no bueno, ese. En el que. <risa> en Uno el, de los barcos, pues. En el que van, eh, se llevan las almas, ¿no? De todos los que mueren en el mar. El primerito que sabe, ¿no? El que se hunde en el mar. El, este el del press. pulpo, pues, el sí. de David Jones. Sí. Bueno, es. este. Entonces, ahí es otra. Otro reto todavía. Porque imagínate ver a una persona una vez cada 10 años. O sea, y es. Y no es de que puedes, este. Puedes ir a, Puedes ir a cenar. No, las reglas dicen que puedes tocar puerto una vez cada 10 años. Entonces, sinceramente. Tú crees que tendrías una relación así? No, si no aguanto la larga distancia. Pero bueno, también larga distancia es, este, relativo, ¿no? ¿Qué sería larga distancia para ti? Pues no sé, que venga dos o tres horas a su casa. Ah, bueno, está. Sí. Pero que también que no haya un punto que nos una, ¿no? Porque aquí el punto que te une, pues, quieras o no es, es el centro. Sí. Sí, porque eso sí. El... O sea, de que como que sé que uh, por, a obra de la... Ajá, por obra de la vida, a fuerzas nos vamos a ver ahí. Uh -huh. Sí, sí, también. Siguiente pareja. Siguiente pareja es de... El diario de una pasión, Noah y Ali. Oh. Uh y ahí salieron muchos morritos que creyeron que su relación era perfecta porque se peleaban. Sí, oye. Yo los amo al final porque pues, él le cuenta su historia, pero... Spoiler, ella no se acuerda de nada. Ella tiene Alzheimer. Pero él hace todo para revivir el amor y... Revivir los recuerdos que tiene junto al amor de su vida, cada uno de sus días hasta el final. Pero ahí también él puede cambiar los Los recuerdos, ¿no? Porque ya pues no se va a acordar, entonces. Pero cuando le contaban la historia, se acordaba. Ah, bueno, sí, pero también depende de cómo se lo escribas, ¿no? ¿Me vas a hacer trampa en nuestros recuerdos? No. <risa> a mí, tal vez me de Alzheimer. No creo. Pues no, no me va a dar no, Bueno, tal vez no te acuerdes pero Hipertensión no, eh, eso, colesterol, sí. Tal. eso sí el Colesterol alto de por sí! Oye oh, O sea, perdón, pero es que uno No te comes los taquitos, ni yo Te voy a decir como franco, ¿eh? Detente Fabricio, detente Fabricio Ok, bueno, Voy esa es mi pareja, pero no es la mejor pareja que hay. Definitivamente no. En la ficción. Mm -mm, no, no seas como ellos. No. No, no, no, no Son no. preciosos, pero no. yo creo que es más preciosa eh, es Scarlett que... Johansson. No, no es cierto. Yo creo que es preciosa oh, claro. <risa> No. Claro. O, sea, o sea, yo creo que es precioso el, la idea, ¿no? O sea, el... De que su amor haya resistido todo eso. No, de, de, que man, de que una persona eh, esté contigo aún en ese momento. O sea, lo que te enamora es eso. Pues no, porque bien. tanto la idea de mm, sufrir hasta ese punto como que no creo que sea la mejor. Pues sí. Sí, ¿no? Porque, o sea, digamos, eran pro, no eran problemas normales, o sea, eran problemas muy fuertes, mucho muy fuertes, porque eh, más que nada, de nuevo, la diferencia de clases sociales tiene mucho que ver. Sí, bastante. Porque él... Los padres fueron crueles. Sí, pero aparte era obvio, ¿no? Porque ella no se sentía cómoda en ese mundo. ¿O sí? ¿Cuál es la... Ah, no, esa es otra que vas a decir tú. ¿Cuál? <risa> No, no no no voy a spoilear el video este, <risa> eh, Es que yo siento que más que nada La diferencia de clases sociales Ahí jugaba un papel Porque aparte los papás no querían que ella se casara con él no, no. Por eso la mandaron a la ciudad Que no tenía luz Pero ya era una ciudad Y se fue a la guerra Qué dolor, qué dolor que tiene <risa> Lo peor es que me recordó la canción. Ajá, esa era la idea. <risa> sí, entonces no es la mejor relación. No. De hecho, yo creo que es la más tóxica, la más tóxica de todas. Eh, pero ¿hay quién sería el, el tóxico de ¿Ah? ellos dos? De ellos dos, ¿quién sería el tóxico? Pues ambos. Ambos, porque ella era Berrinchuda Era una niña rica. Claro, obvio. Y él era una bestia, no, es cierto <risa> De nuevo <risa> Y él era Muy Explosivo O sea, toleraba, toleraba Y ya cuando colmaba Este, Ali Su paciencia, ya era cuando Empezaba a azotar el carro, cuando empezaba A dar golpes, entonces Eso no está bien, chavos No, no. digan no a la violencia En el noviazgo, por favor Sí Ok ¿Tienes algo más que decir de ellos? De ellos, no. No, ok. Lamentablemente. Siguiente pareja. Siguiente pareja. Gru. De mi villano favorito. Ajá, Gru de mi villano favorito. Y, ay, la chica Gru. ¿qué? ¿Quién es Gru? De mi villano favorito de los Minions, pues. Ah, ah el malvado. Ajá, el que ah, se robó la luna y su esposa. Ah. Que no me acuerdo cómo se llama. <ríe> Así voy a estar ahorita en la siguiente. Sí, pero... Es una relación muy linda, muy este. Que aparte te devuelve la esperanza como un ser no atractivo. Eh, claro, no es mi caso, pero este. <risa> habrá, habrá gente que sí, este. Porque, pues, Gru es calvo, es narizón. Panzón. Eh, panzón, digo, eso. Todo, casi todos lo tenemos, entonces. Este. <risa> pero la panza se puede disimular. O sea, con que te vistas de negro ya. ¿Qué? Es así como que... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Entonces, ellos también... De, las, de los mejores personajes o de las mejores parejas... Ellos. Eh, porque ella de nuevo se, se fija en él más allá del físico. Porque al principio sí es así como que... ¡Ay, te ves mejor sin peluca! Eh, o oh, no, te ves menos feo sin peluca, ¿no? Sin embargo se, se queda con él Se van enamorando y se vuelven se, se desarrolla muy bien Esa pareja Aparte de que ellos me recuerdan mucho A otra pareja que yo conozco Que son muy buenos amigos míos No te voy a decir ahorita. Ay ya me metiste en la duda Ya no ¿Tienes algo que decir de esa pareja? No Ok Continúa con tu pareja ¿Puedo sí. Okay. Un saludo a Larios y Anaí que recientemente fue su cumpleaños. <ríe> <ríe> Carly <ríe> Quinn y el Guasón. Ufas. Otra. Eh, no hablas de cómics, hablas no, de... hablo es... de Escuadrón Suicidas, perdón mi ignorancia, pero no me sé su historia en los cómics, así que me... ¿Quieres escuchar un poquitito de la historia rápida no, o... Podría ser, ¿Okay, ¿por ya... no? Ayudémosme. Bueno, la diferencia más grande entre cómics y películas es que, eh... no, no es cierto, mejor habla tú primero y ahorita yo hablo, ¿vale? Para que sea más rico este tema. ¿Qué okay. tienes que decir? Ok. Pues es que son una Otra pareja muy muy Esta sí es tóxica Esta sí es tóxica Y está muy Muy loco como La manipulación y el chantaje Te llevan a Al otro lado De la mente de Harley Bueno, tú hablas de la escena de en la que salta los ácidos, ¿no? Sí Ok yo hablo de, de cómo ella era una psiquiatra profesional y terminó siendo una loquita asesina, igual que... Una no, loquita asesina, sí. Pues, Eso es. Terminó siendo. Ajá. Pues, o sea, muy cool y todo. Y corriendo con ratitas y no me acuerdo qué más sale en la última película. Ratitas. No era una rata, era este... Era, eh. ¿Cómo se llama? Ah, la rata de Ratcatcher Sí, sí, sí, sí, sí. preciosa escena Bastante Pero, pues, la relación no, no es lo mejor De hecho, no, y tienes mucha razón porque eh, Ahí en los En la película Te la muestran como una relación De un par de De hecho, Tumblr también Tiene mucha culpa de eso, Tumblr y muchas Muchas mm, Morras básicas y morros básicos mm. O sea, ¿cuál es la morra básica? La morra básica es la que dice Ah, está lloviendo, quiero un café Y el morro básico es el que dice Ya me han roto el corazón, ya no tengo sentimientos Ahora soy una bestia Y nadie me va a poder controlar Y van al gimnasio Y este... O sea, hay dos, o sea, está el fitness y está el morro básico o sea, el, el fitness es el chido, ¿no? El que yo no tengo broncas con ese Porque ese sí me puede golpear <risa> Pero okay. el morro básico es el que nada más va porque una chica lo, lo bateó, que es así como que dices, vato, o sea, no, no quiso andar contigo no porque no estuvieras fitness, no, porque no estuvieras fit, sino porque no le gustas, simplemente, y ya. En los cómics, eh, Harley Quinn y el Joker tienen una relación muy tormentosa, muy fuerte en varias ocasiones. Él la ha golpeado. Eh, él ha abusado de ella. Más de un modo. Este. Entonces no es una relación. De hecho, como dato curioso, Harley Quinn nació para. nació específicamente. No nació canónicamente en los cómics. Como El Guasón. Como Batman. Batman. Eh, <risa> nació como parte del de cast. O del casting. De la serie animada de Batman era una serie muy buena excelente serie, pero nació solo para ese esa, esa, ese programa tiempo después pues ya empezó a salir pero ella no es un personaje canónico de los cómics entonces eh, por eso el enojo de muchos fans de que alguien que ni siquiera empezó siendo un personaje de cómic, tiene más películas que el risas, que el bromas que el jajas oh, muy buena muy baña, buena. Vaya, vaya, vaya. Pero entonces sí se me hace una... No es una relación eso. No. Para empezar, es, ella es la empleada de él. Eh, como vulgarmente se dice, ella es la empleada y él se le está echando nada más. Pues sí. Entonces, quien piense que quiere una relación como la del Joker... Mejor, mal! Mejor que vaya y tome terapia. ¡Terapia! ¡Ah! Me des un chocolate. No los pero... Los... <risa> <risa> Siguiente pareja. Esa la tengo que decir yo, ¿no? Así es. Ok, mi siguiente pareja es... Uh, eh. Es... Ay, oh, Dios mío. No creí que llegaría tan lejos. Tú tienes que decir una, ¿no? ¿Ibas a decir una de Carly? Sí. Dila. Sammy Freddy. Chale. Iba a decir esa. <risa> bueno. ¿Tú puedes no. decir, Carly? que de hecho, Carly y Freddy. Ok, empieza tú entonces. <ríe> Sam y Freddy. Ajá. Eh, en mi, mi, mi, mi, mi, mi. ¿Cómo se dicen? ¿Te gusta? ¿En tu perspectiva? ¿En tu modo de pensar? Así es. Um, es siento yo que fue el cliché de. Uh -huh. Somos niños, nos odiamos. Y literal, ellos sí cumplieron la, la frase del... Al amor, al odio y un paso Sí, exacto. Uh -huh. Entonces, pues desde que se dan su primer besito para uh, qué romper este... Romper este... ¿Qué es? Ese es otro... Pues parte de su inseguridad, de es, ambos. Ese, ese es otro cliché que existe mucho en las series. Porque acá en esta serie, cómo conocí a tu madre, al final, bueno, ni siquiera ha llegado al final, ¿verdad? Pero, <risa> este, pero, pero menos, sí. La, los, los dos personajes que desde el principio estuvieron juntos, porque al final ya no están juntos, pero que al final van a estar juntos, tienen una promesa uh -huh. que si ambos terminan cuarentones y ninguno tiene pareja, van a casarse o si sea, van a vivir el resto de sus días oh. juntos. Entonces Ay, eso se me hace muy similar a lo de Carly, no es cierto, a lo de Sam y Freddy. Sí. Como de, ah, bueno, pues es que como tú no has besado, ni yo tampoco, pues hay que besarnos ¿no? Y ya se Ajá, besan. Exacto. Y fíjate que tan bueno estuvo ese beso que le cambió la voz a Freddy. Sí. <risa> sí, y ya después, pues ya deciden tener este bello noviazgo. Que al principio... Que al principio... La san bien loca... Literal... Dijo que estaba loca... Porque le gustaba a Freddy... Uh -huh. Pero nunca... Nunca... Quiso escuchar a Freddy... También por el miedo al rechazo... Uh -huh. Cuando Freddy sí quería andar con ella... Efectivamente... Y de hecho... Ah, bueno... Oh no... Yo iba a hablar de lo, la otra relación... Pero sí... Eh, a mi parecer es, es cierto... Porque... Sí, son muy. Son muy opuestos también. Sí. O sea, él, él quería su, su relación. Y creo que eso también es lo que no los. No los. No hizo que funcionara. Yo digo que fue el poder del guión. Porque. El poder del guión. Ajá, porque. Mmm, como que pasamos y no pasamos al siguiente punto. Porque todos en algún momento quisimos que Carly y Freddy terminaran juntos. Puede ser. Y cuando terminaron juntos fue así como que. Eh, no. No. <risa> no, me, no me gustó. Entonces. Eh, el, el guión forzosamente era como que terminaran ellos juntos. De hecho, no me hagas mucho caso. Pero creo que en el revival que hicieron. O sea, ahorita que están en Paramount. Uh -huh. Creo que ahí ya se están dando las cosas. ¡Ah! ¿A poco sí? <risa> Ajá, pero. este no, no tengo para. Siendo honestos. A mí me gusta mucho más Sam y Freddy que Carly y Freddy. Sí. Creo que incluso hasta los personajes tenían más química. Sí. Y era más divertido verlos a ellos porque la Carly, pues, siempre ha sido una perdida. Pues sí, un poco. Eh, ahí es lo que... Lo, pues sí, lo que no les... Pues sí, tienes razón. Claro mío. que sí. Ay, el guión no los permitió estar juntos. Porque, pues, sí van bien, solamente que sí, si ellos eran demasiado opuestos. Que de hecho, eso también no tiene nada de malo, ¿sí? No. Yo pienso que una, eh, una relación de gente opuesta también puede ser buena. ¿Polos opuestos se atraen? Exactamente. Exactamente. Exactamente. Mi siguiente pareja. Tú bueno, yo diferente. ya la dije, te toca a ti otra vez. ¿Por qué yo? Porque ya dije a Carly y Freddy. Pero bueno, digo otra. En Beetlejuice ¡Ah! Vámonos. La pareja. Este, ¿Casada? Sí, los fantasmas. Son mi pareja. Eh, tal vez son mi pareja favorita. Porque. Son una bonita pareja. O Ajá, sea, aparte, hacen algo que en ninguna película hacen. ¿Qué, fueron fueron al morir, fueron al, al pueblo juntos ¿Cuál pueblo? Pues al pueblo cuando se mueren ah. que este ah. Ah. que es cosa muy rara en Estados Unidos ¿no? porque es así como de ah voy a ir a, al pueblo ah sí yo también pero yo voy a ir más al rato entonces van separados uh -huh. ah. a lo mejor igual por el poder del guión pues fueron juntos y se murieron juntos ¿no? Que, que diga, qué feo. <risa> qué bonito. Es que, pues, te da ternura y sientes feo al mismo tiempo. Pero al final, eh, digo, el, el, el, su relación es muy transparente. Sí. Como si no tuvieran cuerpo. <risa> no, es muy transparente, es muy... Digo, también, o sea, imagínate vivir toda la etern el resto de la eternidad con... Una persona, pues, es sí o si sí te llevas bien o si sí no, pues. pues, sí. pues pero, sí. pero pues, los muertos y vivos. Ajá, y no aparte. Sus fuerzas. Ajá, y que de hecho, a mi parecer, es una de las parejas más sólidas. Porque aparte, pues, ya no pueden estar con otras personas, pero. <ríe> es una de las parejas más sólidas, ¿no? Sí. ¿Tú tienes alguna otra pareja? Eh, sí, no, porque me acuerdo de ella, pero no me acuerdo del nombre de él. ¿De qué película? Eh, Love, Rosie. Ah, caray. Esa no, no, no, no, no te resuelves? Creo que no. Me, me, me dan un segundito en el cual puedo buscar el nombre del chico. Lo que pasa, bueno, mientras yo busco el nombre del muchacho, les voy contando. Ok. Love, Rossi es aquella película hasta cierto punto cliché también Porque es una pareja de mejores amigos al principio Entonces él conoce todo de ella y ella conoce todo de él Lo que... ah ya, ya vi, es Alex Bueno, lo que no pasa o lo que sí pasa es que ellos viven enamorados Prácticamente uno del otro Pero ninguno de los dos Se dice A sí mismo Ah, yo también Qué bonito Entonces, cada uno va haciendo Su vida y ella Por tal Con, con tal de que él llegue al éxito Posee entrar en El amor que siente por él porque ella queda embarazada justamente cuando van a entrar a la universidad. <risa> Un fantasma de cuatro patitas. Con moñitos. Con moñitos. Ay. Entonces, este pues pasa que ella pues se traga el, el amor que siente por él y no, no se lo dice. Uh -huh. Y entonces este chavo empieza a tener pues otras novias. Uh -huh. Incluso se reencuentra con una de las que fue su novia en, en la preparatoria Ah, típico ¿Por qué tiene que aparecer cuando nos vamos a casar? Se <risa> casa con ella Y entonces justo en su boda Se el, Rosy iba a llegar a impedir esa boda Porque su mejor amiga le dijo Ya estás bien tonta, o sea, ya, ya tienes que decirle, ¿no? Que Dile lo que sientes, amiga Creo que lo dice exactamente así. Pero bueno. bueno. Este, entonces, ella va rápido a la boda de Alex y no, no llega. Llega cuando <ríe> ya va saliendo de la iglesia y, y se siente el dolor. Pero eso está padre. Y se siente el dolor. Eso está padre. De no poder decirlo. No, está padre porque por primera vez, eh, bueno, más bien cambiaron la fórmula, ¿no? Este porque siempre al final el amigo se queda con la chica. Sí se queda. Sí se queda con ella. Sí. Ah, entonces continúa. Sí, porque <risa> porque, ¿Por <qué? risa> porque en el brindis ella empieza a dar eh, Su ¿Cómo se dice? Su brindis. Pues, pues su, Sí, se dice así. Su brindis. <risa> dice su, su este... brindis y entonces se se da cuenta de que todo lo que está diciendo prácticamente se resume a He estado enamorada de ti todo este tiempo híjole y entonces eh, mmm, su hija de, de, de Rosy tiene un mejor amigo que está prácticamente viviendo lo mismo que ella estaba viviendo con Alex, entonces eh, llegan cuando este chavito le intenta dar un beso a la hija de Rosy y entonces es cuando Alex y Rosy descubren que los dos habían estado sintiendo lo mismo todo el tiempo Pero eso es injusto, ¿no? ¿Por qué? Es injusto para la otra persona, o sea, supongamos que tú, tú bueno, no, eh, sí, tú te vas a casar con alguien Y de toda, ajá, o sea, supongamos que te vas a casar con ese alguien, ¿no? Ajá pero para eso pues, tú, ya, tú y yo ya anduvimos en la prepa, ya nos cortamos, ¿no? Y yo aparezco al final y te digo, ay, ¿no? ¿Qué crees? Que siempre te ama. No sé y digo, qué injusto para la otra persona, ¿no? Porque en esas películas nadie piensa en, en la persona que se quedó en el altar. Que por lo mismo, para que no sientas feo, casi en todas las películas te muestran a la novia... Como una energúmena controladora ¿Estás de acuerdo? Ajá. Salvo en el último caso En el último ejemplo que vamos a dar Porque ya llevamos 53 minutos ¡Vámonos! La película romántica por excelencia Y la pareja eh, Ficticia por excelencia ¿Quién es? Sandra Bullock en Mujer Bonita No es Sandra Bullock, amor ¿Ana es Sandra Bullock? No ¿Quién es? Es Julia Roberts. Es lo mismo. ¡No, es cierto! Sí. <risa> Disculpen a todos ustedes. ¿Julia Roberts? Julia Roberts. Con Richard Gere. ¿Gere? No. ¿O Gere? Gere, no. Richard Gere es el de Hachico. Sí, es el que sale. De... No digas. ¿Lo buscamos? A ver, búscalo en lo que yo hablo. Entonces, decíamos... Los burritos son alimentos... <risa> Decíamos eh, En la no película No Ay, ¿por qué? Porque ya tenemos poco tiempo En los en los <ríe> En Mujer Bonita <ríe> Te presentan el clásico ejemplo De... Ajá. No, no no es Mujer Bonita ah, pues entonces, wow. Es la otra En la que oh. se va a casar La que se va a casar con, con, su, con el chavo Y su mejor amigo ah, no, no es Mujer Bonita, es este... No es, es Mujer este... Bonita, es... Oh, es... Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Es, no sé cuál sea A ellos. ver. Eh, no... Estamos eh. usando Pronter. Sí, no... Dispensen. No se sabe el nombre de su película. Es que no era Julia Roberts. Entonces, Era Sandra es? Bullock. Sandra Bullock es la de mi película de la propuesta. Sí, pero sale en otra, este... ¿En ah, Hay varias películas Un montón, sí este, Y sí, Sandra, hay un montón eh. Sí, pues sí, Sandra Bullock es Sandra Bullock, o sea, hello Este... Uy, oh, Dios mío <risa> Tú puedes, tú puedes, tú puedes <risa> ¿Cómo convertirme en conductora en tres minutos? Sí, pues... Ah, pero también es, tu, también es tu programa, oye Uh, ¿me estás echando nunca? ¿Será? ¿Será? ¿Será? ¿Seré? Ah, es que esta, esta mujer hizo un montón de películas Es Sandra Bullock Sí Pero Julia Roberts también No, pero tiene entonces varias... a lo mejor ni que siquiera es Sandra Bullock Julia Roberts, hay otra película donde sale que es Espejito, Espejito Y también sale Lily Collins, que es... Rosy de las que le acabo de hablar, pero ahí sale como Blanca ni Pez... Y en esa no me caí tan bien. No sé por qué. Tengo un conflicto con ella. Es porque. Este porque otro? ahí engañaron a. ¿En... ¿En cuál fue la que engañaron a esta. Aquí? Okay. Da, ah, ya. Eh. La, ya me encontró amigo. La, la boda de mi mejor amigo es Julia ah, Roberts. Estoy nada diciendo. que ver. Sí, nada que ver. Julia siempre Roberts. Siempre las sí, confunde. Siempre las confundo es que sí es Julia Roberts en la boda de mi mejor amigo siempre eh, yo creo que es la venganza de el el, el frenzoneado, ¿no? Porque él, él se va a casar y ella no lo pela, no nunca lo peló. De hecho creo que la película empieza con el diciéndole otra vez sus sentimientos y ella le dice, no, pues es que es, que, es que, amiga, no amiga <risa> <risa> y okay. no, eh, ya, entonces se me... dejan él se va a casar, él es feliz la única diferencia aquí es que a la novia no te la presentan como una controladora energúmena entonces desde el principio te das cuenta que no es claramente la mala de la película no. la mala es justamente <ríe> ella Julia. Julia Roberts, no puede ser que incluso al final también hace como que intenta besarlo y lo que me gusta es eso que al final eh, no se queda con él no se queda con él porque se despierta o sea él. no o sea él no porque incluso ella lo besa o intenta besarlo o sea sí pero me refiero a que despierta de que no ya no iba a seguir atrás de ella uh -huh. y ya no, se, iba a dar se iban a casar no chance de él Exacto, y su oportunidad de él, ¿no? Porque se estuvo toda la vida ahí sí, claro, cantándole Sí, es que tampoco le vas a estar robando a una misma persona, siempre No, y que al final, ya que ve que ya te vas Ah, no, que crees? que Siempre sí Y, no, pues, y deja ir a la otra persona acabó, Exacto <risa> Pero bueno ¿Alguna de estas parejas te agradaría para ti? ¿Cuándo sea, habíamos dicho? Hicimos un montón <risa> Dijimos una sanita Si tú dijeras, yo quiero ser una de, una de estas parejas ¿okay? Yo quiero ser, ay, ¿cuál dije? Que era sanita Sanita, como las galletas mm. ah, ¿no Pues yo creo sanas? que la de la propuesta ¿La de la propuesta? ¿Por qué? Porque Hancock no, no quisiera ser Porque tiene que estar separados para que él viva Tranquila, tranquila Lloro con Hancock, amigos sí. Sí, es ridículo, pero sí. Esa pareja es horrible. Sí. Ahora, ¿qué pareja seríamos para mí? Para ti. Para mí, yo creo que seríamos la pareja de Víctor. Me gusta. ¿Los fantasmas? Los fantasmas, sí. También me gusta. Me gusta esa idea de la eternidad y todo. Nuestra hija adoptiva sería este, Winona Ryder. Sí, justo así. Y el bote de bananas y todo. Sí. sí. Pero bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Recuerden que esto es por y para ustedes. Estos programas, por ejemplo, amigos y parejas, que se transmite todos los lunes en el canal de YouTube Los Cuentos de Fab. Y a su vez en Spotify. Que, por cierto, eh, ¿tienes Spotify? No. Cómo, ¿Cómo le hacemos para escuchar lo, el contenido si no tenemos Spotify? Post buscamos en Google Podcast. En Google Podcast, en Excel, en Chrome, en cualquier buscador... ¿Excel? No, en Excel no. ¿Dijiste Excel? No, es que quería decir este... ¿Quién sabe qué quería decir? En cualquier buscador de internet, ya sea Google, en eh, Ask Chrome, Ask, en Bing, en Excel... No, eh, Internet Explorer Es el que iba a decir, Internet Explorer Es lento, pero seguro <risa> okay. Puedes buscarlo ahí Y busca los podcasts de Fab, Amigos y Parejas O Proyecto Inframundo eh, Cualquiera de los programas, ya sabes Entonces, los jueves, Proyecto Inframundo Es un podcast de terror En el cual hablamos de temas De hecho, el anterior estuvo buenísimo Porque hablamos de... ¿Qué hablamos? De escándalos de la TV y va la parte 2 que va a salir el próximo jueves. Y los viernes, los podcasts de FAB, las notas más virales de la semana. Todos estos programas son gratuitos. Lo único que te pedimos al, eh, es que, te, que lo compartas, que te suscribas, que comentes y que lo compartas. Es muy importante y eso nos ayuda a seguir creciendo. Entonces, de momento, corazón, te amo, pero ya me morí. Nos escuchamos la próxima semana. o oh, no? No. Me busco otro. ¿O oh, no? Sí. ¡Ah, Jesús. Pero después de muchos años, cuando... Yo, o sea, si me muero yo, te buscas otro. Pero después. Mejor adopto muchos gatos. <ríe> y muchos gatos. <ríe> ok, nos escuchamos la próxima semana.